dicen los líderes? ¿Espectacular? Espectacular. ¿Cómo te pareció la experiencia aquí con nuestra diamante ejecutiva Gladys Mesa Prada, Colombia? Más de lo que esperaba, más de lo que esperaba. Reservaciones VIP, cinco estrellas, fantástico, maravilloso. ¿Para qué más? Aquí estamos con nuestra diamante Leticia desde Barranquilla. que dice mi Barranquilla linda para la gente de Colombia? y en realidad nosotros contagiando siempre con la alegría del barranquillero pero esto realmente no me lo esperaba el mar de los siete colores a mi frente, todo todo como nunca me lo hubiera imaginar. en realidad esta compañía vale el esfuerzo que uno hace para estar aquí y yo realmente quiero contagiarnos a dejar todo el que no está y el que ya haya, que siga adelante que vale el esfuerzo. ¿Vale la pena? Sí, vale, uh, vale Vale la pena Excelente Así que los invito a que sean parte de nuestro equipo de XN Colombia Internacional y puedan apreciar esta maravilla que yo también estoy apreciando desde el Hotel ibero Estad aquí en Cancún. amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Quintero y me encuentro aquí en las playas de Cancún, disfrutando un premio, un incentivo que nos proporciona la compañía de XN por hacer un gran trabajo. Eh, los invitamos a todas las personas que no dejen de luchar por mis sueños. Siempre, si ustedes creen que se puede hacer, se puede hacer. Si ustedes creen que no se puede hacer, entonces definitivamente no se puede hacer. Los saluda a su amigo Jorge Quitero, Quintero, que estén muy bien amigos. Chao, chao. Gracias Jorge, gracias. Aquí estamos con nuestra gerente, Hola, orgullo, días. muy contenta con todos los calificados. Puedes ser el siguiente que estás aquí. Después tienes que creer, trabajar y compartir. Hay mucha gente que tienes que allá afuera. Lo que tienes que hacer es compartir el conocimiento que tienes desde XN. Muchísimas felicidades a todos, un abrazo, saludos a Colombia. Gracias. ¿Qué dice nuestro líder pionero de XN Colombia? De estar con esta familia de XL disfrutando de unas vacaciones hermosas, vale la pena ser Y los invitamos a que se unan a este club exitoso. Llevamos muy poquito tiempo y las experiencias la es han sido maravillosas. Estamos con, con nuestros líderes de Panamá, el señor Gregory y su hermosa esposa. Un mensaje para Latinoamérica. Claro que sí, de presente en la mayoría de los países de Latinoamérica, y estamos en Panamá esperándoles pie para eh, hacer el mejor equipo de, de, de, de esta empresa que es la mejor empresa de XL ¿Vale la pena hacer de XL? Muy vale. bien, vale la pena Estamos presos aquí en el PCI, ¿no? Uh, sí <risa> un, un nuevo mercado por estos países le pedimos que se unan al mejor equipo, a la mejor empresa de, de, de XL y que vivan el... y que vivan. Es un orgullo estar aquí desde Cancún y tener la bandera de Colombia. Queremos que todos sean parte de esta hermosa oportunidad.